Buenas a todos, bienvenidos al canal Hoy traemos un vídeo de Pokémon Masters También explico que este va a ser el primer vídeo compartido Ya que estoy colaborando con un nuevo canal Que se llama Soul Crown El cual les dejaré la información aquí arriba a la derecha Vamos a empezar con el vídeo porque hoy tenemos noticias Aunque bueno, ya muchos habrán sabido ya de ellas Pero... Es una nueva noticia y yo la voy a traer al canal. En este caso, la nueva noticia es que tenemos un nuevo evento. En este caso, el evento se llama, evento legendario, el dragón que domina los cielos. Se trata de nada más y nada menos que Rayquaza y Tristana. Eh, voy a ponerles el vídeo, espero que se pueda ver. Está muy bueno, ¿eh? Estoy deseando ya tenerlo La música me encanta Es la misma que en alfa Rubí alfa Perdón, Rubí Omega Y Zafiro alfa Bueno, vamos a, a contar un poquito De qué va y todas las novedades No solamente está esto Sino que también tenemos aquí, voy un momento para atrás Tenemos en la tienda, en el reclutamiento, tenemos a Kukui Con Lick and Rock, en nivel 5 mmm, Ya yo lo he visto y es una pasada, vamos a ver el vídeo de Lick and Rock Es una pasada eh, a mí me encanta y bueno, espero tenerlo. Tengo 2000, bueno, 1999 gemas. Espero poder conseguir a Kukui. Y a ver si también me sale hoja o. ¡Ah, ya lo no está Eco! Ah, vale. A ver si me sale hoja porque Eco no me salió. Así que hoja o Kukui. Vamos a hacer varias cositas. También veo que se pone aquí una exclamación. Y veo que hay un bingo del evento. Así vamos a ver un poquito, bueno, ya Una ya la completé Que es iniciar la sesión del día Vale Después la otra nos pide eh, Completa tres veces contra el Team Break Segunda parte en un jugador Nos dan 100 cien... Creo que se llama fortónicas ¿no? Eh, dice, utiliza un movimiento super eficaz en evento Legendario, el dragón que domina los cielos Te da 10 pases Especiales de recuasa no es difícil, utiliza un movimiento eficaz de evento legendario Es eh, muy bueno Aventura uh, Completa 5 veces contra el Team Break 2 en, el, en un jugador Esto será en el evento, ¿no? Pero bueno, también es sencillo No está... Eh, no me acuerdo cómo se llama Después, otra de combate Dice, utiliza un total de 10 movimientos compi En el evento legendario El dragón que domina los cielos Más piques especiales de Rayquaza Completa 20 veces contra el Team Break 2 en un jugador Más tickets de Rayquaza Utiliza 5 movimientos súper eficaces en eventos legendarios El, el dragón que domina los cielos Sencillo, es que yo lo veo súper sencillo Completa 10 veces contra el Team Break 2 en un jugador Y entrenamiento, dice Haz ah, es que los siguientes compis sobrepasen el nivel 20 Tristana y Rayquaza Es decir, ya cuando ya tengamos a Rayquaza y Tristana Tenemos que pasarlo de nivel 20 hacia arriba no es nada difícil, este bingo se puede hacer Y por lo que veo, según vayas completando ciertos niveles Pues vas a poder hacer dos bingos más O sea, está muy, muy bien Pues vamos a aprovechar y vamos a empezar el evento Creo que no tengo en modo auto, pero bueno Vamos a lo que vamos Rayquaza dice que necesitamos 100 boletos especiales para poder conseguir a Cuasa. Vamos a la información Completa el evento vamos. Todo lo que yo he dicho Está aquí bien explicado Vamos a Empezar, vamos a conseguir gemitas Y vamos a hacer unas, unas cuantas Vamos a ver un poquito de la historia Aunque yo no soy de leerla, yo lo dejo para que ustedes la lean Tranquilamente lo pueden pausar a mí la verdad es que uf, me cansa muchísimo, yo si quiero leer, prefiero leer un libro. Esta gente tampoco que tenga muchas cosas interesantes que decirme. Pero bueno, ahí está, Tristana. Está muy triste, Me Imagino que es Tristana la que se acerca a Kukui. Ah no, soy yo. <risa> Esa sí es Tristana Va con... Va con un Salamence Que sí, que sí Que yo no tengo para todo el día, eh Venga, eh, Tristana por cierto, Tristana tiene en el avatar... Tiene la mega piedra evolutiva en el pie. O sea, súper, súper currado. Eso es lo que me hace pensar que a lo mejor Rayquaza puede mega evolucionar. Mira, hay un combate. Vamos a hacer combate y vamos a parar por aquí, por lo menos esta parte, que ya saben que es un poco tediosa. Pero vamos a ir viendo. A ver, nos pide que vayamos con tipo roca... Y con tipo lucha. Venga, vamos a cambiar la formación. Yo siempre pongo en automático el primero que nos dice. Y el segundo, pues ya voy yo un poquito ya a mi rollo. Vamos a coger a Corelia, que ya la tengo al 100, con Lucario. Por si me dan recompensas de gemas especiales. Venga, vamos adelante. Y vamos a ver cómo es el combate. Sí, voy a quitar Bueno, es 3 contra 3 Vamos a aumentar el ataque Este en directo Vamos a ir con roca afilada aquí Volvemos a aumentar los ataques A ver, tampoco lo estoy viendo tan difícil ¿eh? A lo mejor es apreciación mía Lo no voy a hacer Acuérdense que hay que hacer movimientos compi. Que ya se me estaba olvidando. Así que vamos a hacer un movimiento compi. Que voy bien. Nada, en caso de los WhatsApp. Que son muy de hablar cuando estoy haciendo vídeos. <ríe> y bueno. No es tan difícil. Al menos todavía. Entonces, seguramente que después se complica un montón. Que sí, que sí Vale Me, Nos da dos boletos especiales de Rayquaza Pon especial 3 Y entrenáfonos especiales Nos da dos Bueno, vale Terminamos hay que hacer más Pues... pues bueno, esto no, no es tan difícil Lo que sí que estoy viendo es que tiene modo multijugador Bien Venga Vamos a hacer también el modo multijugador porque aquí seguramente que nos va a dar muchísimos cupones especiales, y además vamos a jugar online. Así que vamos a hacernos un equipito, que creo que el mismo de antes, yo creo que va bien. Eso sí, aquí ya no puedo ir tan rápido, aquí tengo que ir tan rápido como ellos vayan. Así que aquí el vídeo se rechiza un poquito. ¿no? Lo siento, ¿no? Pero es lo que hay. Hace un poquito ven como... Aunque bueno, voy sobrado. 27.000 y pico. Y fuerza requerida 9.000. O sea, voy bien. Además, por cada día que lo hagas, te va a dar más bonificaciones la primera vez que hagas cada uno de ellos. Porque habrá más niveles. Vale. Bueno, no soy el único que va con, la, con el Lick and Rock. Así que parece ser que he elegido bien Y vamos a ver qué tal El online A ver cómo se porta Mira, nos da orbes Perfecto, me van a hacer falta Vamos a darle ataque Uh, que ya va con Rayquaza Oh my god Aunque bueno, no creo que nos vaya a dar orbes Porque se lo van a cargar rápido Lo estoy viendo Están a full Así que yo me voy a dedicar aquí a ponerle lo, lo normal, a ver si me da tiempo de sacarle un orbe, pero me da a mí que no, ¿eh? Y aquí la gente ya va a todo. Pero bueno, ya ven que la gente está muy participativa, por lo tanto no creo que les sea muy difícil terminar este tipo de, de evento en multijugador. Lo recomiendo, es más. Eh, ya dan... Van a todo. Con el Lican Rock se cargó directamente a Rayquaza. Obviamente es lo que yo haría. Pero yo estoy aquí para conseguir mi orbe. <ríe> no, no me va a dar tiempo, así que vamos a hacerle una roca filada y hasta afuera. ¡Uf! Uh, que hay dos... Es verdad, siempre se me olvida. Recuerden que cuando tienen un puntito aquí, al lado de la barra, significa que hay otro Pokémon detrás. Ténganlo en cuenta. Mira, eso oh. flipando. Bueno, nos quedan dos: el pajarito, que no me acuerdo, creo que es Raptor. Sí, o Staravia Y otro más: que es un Flygon. Es sencillo, o sea, no me va a dar tiempo a conseguir el orbe. Así que para antes Bueno, ya lo pueden ver. No es tan difícil. Así que probablemente haga otro vídeo en el que ya esté consiguiendo a Rayquaza o empiece a hacer una serie de vídeos mucho más pequeños donde solo haga los combates que le toca en el modo historia y a lo mejor alguno en el modo multi, en el modo multijugador para que puedan ver con qué equipo voy a ir, pero es que, vamos, que voy a ir con este equipo a mí me está yendo bien, no creo que en niveles superiores... No a ser de mucha dificultad Como pueden ver, nos dan una barbaridad Si lo haces una vez diariamente De eh, cupones para Rayquaza Que eso nos va a venir genial Porque necesitamos 100 Y mira, yo tengo 54 más 2 de antes Más uno de ahora Esto en dos patadas Ya tienes los 100 que se necesita de Rayquaza Entonces probablemente haga ya un segundo vídeo más Referente a Rayquaza no lo pueden añadir para que estén molestando Y dale. Me encanta cuando <ríe> estoy grabando y me hablan por WhatsApp. Me encanta. Es una barbaridad. Parece que lo están haciendo a posta. Bueno. Para no terminar el vídeo así, muy abruptamente, vamos a abrir una gemita. Voy a ir con cucuy. Voy a ver si me saco cucuy. Yo tengo un compañero que lanzó una vez y le salió cucuy yo no tengo esa suerte No la tengo Pero vamos a probarlo Voy a probar un cucuy y voy a probar un, un hoja A ver si suena A ver, ¿habrá suerte? Yo creo que no ¿Y esto me suena que no? Yo creo que no <risa> A ver, a ver, a ver Muestra, show me No, lo que dije yo yo buena suerte, no tengo Venga, vamos a probar con un hoja Y E y B Para ver qué sale. que sale Vamos, que llevo las tiradas ahí máximas Y no me ha salido, así que no me va a salir Pero bueno, basta que, no, que diga que no para que, para que sí Por lo que estoy viendo, no Uh, puede No, uf, es nivel 4 Así que no va a ser hoja Muy Bueno bien. No hay mal que por bien no venga Narciso y Klaus. Cloister eh, Pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Y les recuerdo nuevamente el canal de Soul Crown. Que lo tienen aquí arriba a la derecha. Espero verlos en el siguiente vídeo. Adiós.